Manrique con, pu con cupo, Manrique, Manrique con cupo, Manrique con cupo. Manrique, esa es la que me sí, sirve. Tienes que tomar deputia. Muy buenas, caballeros. Les venimos. un rico producto. Yo podría estar afuera robando, matando, gente, pero hoy no, solo a sacarle una necesita, muchachos. Este marido me ven. Solo un bus de... De cárcel, sí. De, de cárcel, Ay, ¿no? es ¿por qué están dentro? Porque yo la ladrones? ¿Son ¿Es que ajá, me han ¿Cuál es la diferencia? ¡Ay, gracias! ¡Uy, vea. Yo se lo lleno vía, todo vía. lo que quiera. Yo oh. Si quieres yo la lleno L también. Primero, oh. lubrítelo. Hay que lubricar. Ah, no, Hacemos ah, no un intento de secuestro. Sí, se lleva la señora de ¡Uy! ¿Ah, tiene, no tiene llantas. ¿Cómo anda ese carro? Chingo sí, no de seguridad. Llantas. La policía llegando, ¿lo bajamos? Pégueselo, pégueselo ¿Entonces no le parece la idea de comprar el McDonald's? ¿Quién habló? Se la a McDonald's no, no, no, no, es, es que buena plata... Este, este local se gana buena plata Eso fue tiro de silenciador Oigan Eh... Tranquilo que es un policía con una escopeta Ya, bro, eso no, no suena como escopeta Es una escopeta silenciada con un silenciador Está, de, está de adentro Lo tengo al frente, me estaba viendo. Eh, Escuche un C4 ¿Cómo se le cortó? Bueno, un C4, sí Creo que van a explotar esto No, eh, clap. Hey, clap. eh, clap. ¿quién va para acá ya para recoger a Valentina? Interrogo. La calle manda a pedir a buscar a Valentina. Llego motocicleta. Ahí vamos, Matt, vamos. David, Simo. Pues ponga el AIS. ¿eh? Ah, ya la vamos a recoger. Hombre que trabaja en McDonald's, dice. Maneja tú, maneja tú. Ahora, ahora. Jefe, ¿sepa dónde va? Vamos. Happy, porque. <ríe> ya, ya ahí ya no hay nada. Mi mi rey. Ahí, dale. <ríe> <ríe> Quedo ahí. Señora. No, dale, dale, otra, otra vez. Ahora Tampo sí, ahora tampoco, sí <risa> a ver, yo voy a... Todo está controlado. Pues esperemos que no. Ah, es que hay como que están matando pendejos, nah. vámonos. <risa> a ver, vámonos. La suerte. Estás bien hermoso. Están matando pendejos allá adentro, ¿no? Ese día la fonda. Oye, oficial, están lloviendo como pendejos. Pum, que hay otro policía. <risa> <risa> y también. No, no no ese día me hice reír mucho, Ari. Y todo el mundo empezó Hola. a subir. No, pero a acá no sabía dónde no estaba. ¿Te dejas en tu paisa? Solamente está muy poquito. Ah, la, la, pasada, sí, ya siguen. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sound muted, sound resumed. Hola. En el Skyline, la puta... Ah, mira ah, la canción. Cúle cool tema. Y la en la puerta, ¿vale? Breve. Bueno, no sé, ya llegó. A ver, vaya a recoger a valentía. Por a valentía no sé. ta ta dónde está? Eh, man, cansa, oh. Oye, Mateo, ¿qué te dicen? D dile uh, a. Por radio que estábamos allá en. Los pues, Valentina, por aquí no está. Que le la calle Oye, dale, dale, monta ese de conductor. El conductor del alcalde me copió. Siga. Sí. Oye, puta, venga, vamos a esa limosina ya! Ah. Le notifica... Pasemos al frente. Le notifica si es tan amable que ya estamos en la alcaldía y que la señorita Valentina no está a cambio. Hay vehículo extraño Conductor de... De la 2. Ah, que ya llegó acá. Ah. vuelta Ah, no, pues qué chimba. Como vamos los carros al frente, que esta gente está como... ¿Dormida? ...como metiendo bombas acá. Mi Pablo Escobar se animó tanto. me <risa> <risa> <risa> era... gustaría oh, haberlo explotado. ¿Me dispararon? Sentí un balazo A la vuelta, a la vuelta No, ¿por qué? Eso, eso, a que te estacionen Aquí sí, juega, juega vuelta Oye, Mateo Dígame qué me van diciendo? Dice que la tacha de lo mandes en Ducati Ah, juega puta Imagínese <risa> Uy, no. Jota, ¿Y entonces? Bien, mi hijo. ¿Cómo la UNP? Claro, claro. Sí. ¿Y qué rango es allá o qué? ¿Eso cómo es? ¿Cómo? ¿Eso qué rango es allá o qué? Más así el rango no, hay está. qué okay. es, es, es, es, rango, rango, o qué? ¿Eso claro, no es por rango? Claro, no, tán, son, tán, son, tán. <risas> son agentes. Somos agentes ex militares. Ey, Santiago, ¿qué más? Ya, ¿Cómo y vas, amigo? ¿Y una organización hierárquica? Bienvenido, ah, bienvenido, sí, bienvenido, viejo bienvenido, viejo Santiago. Sí, claro. Está el director, está la subdirectora y están los agentes y yo. ¿Y usted es agente, director, subdirector? Yo soy el director. Uy, Jota, pero. ¿Cómo crece rápido? Normal, <risa> normal, mijo. Ay, ya, oye, pero yo, yo sí no estaba ahí. ¿Vieron que Santiaguito? A mí. Mi... ¿Cómo andamos? Era Juan Diego. Era Diego, no le dije ah. igual a mí. Ah, no, sí, como. Sí, sí, eran igualitos los dos. Y tienen, hemos hablado, ¿no? no, lado, ¿no? Sí, sí. Se volvió se directo. Estamos en No, mucho trabajo. hay qué? Trabajo, no cabe o okay? qué. ¿Y por qué le dicen gulado? Sapo. Me tienen muerto. Uh, uh, uh. Uy, ya, Uy, ya, ya. No sé. Ya, ya, ya. Yo creo que también aplicaron la Ignoration. Sí, sí. Yo digo que. Ay, no la camioneta. Dice que, que el ataque ayer fueron manes en Ducati negras. Y, no, y yo, no, ni para diferenciar motos sirve. No, Dios mío. Ay, Dios. Uy, parsa hasta un man se cayó por allá de resbalo. Ah, ya eso me con un Y si le meten un roquetazo más bien. Escoltando a la cal. Ajá, y encima que tantas vueltas da. ¿En serio dijeron que era Ducati? Uy, uh, no, oh. te van a poner por la voz, aquí No por voz, tipo radio ah. Entra al baño, ¿saben dónde está el baño? Aquí. Dentro del McDonald's? McDonald's Ah bueno, ya voy, hasta luego De lo que fue, Marica. No, pues váyase para allá Uy, marica, eso es un carro bomba, eso es un camión bomba Déjame la bomba esta, vea Sí, marica, dijeron que era un... una Ducati. Eh, hey, una Ducati, sí, yo. Ah, bueno, no sé si... Voy a hacer chimpas Ducati. Uy, vea, ya, ya les Bucati, tienen... Mí, ¿no? Les tienen camión sí, y todo, vea, sí. los mandan a buscar en camión. Ah, y... vea, sí, ya reclamó su... Ya recuperó su moto. No, sigue allá. Acuérdese, acuérdese, acuérdese que hay que Mmm, Sí. Uy, papi, venga, esa es la ruta que va para el centro. Mateo, creo que te estoy escuchando. Ah, debes tener la... En la Interrevencia el centro o ¿Dónde va esta ruta? Manrique con cupo Manrique con cupo Manrique, Manrique con esa es la que me sirve ¿Qué? Tienes que tomar yo el pulche ¡Chula, esta pasa por el primer parque o el segundo parque de Laurele? Muy buenas, caballeros Les venimos a obtener un rico producto Yo podría estar afuera robando Atrasando, <risa> matando gente Pero hoy sin... <risa> solo a sacarle una visita <risa> muchachos ¡Este marido! Es. Idalo, <risa> idalo Adiós por la compra Idalo... <risa> No, pero, pero... Es, es <risa> un bus de... De cárcel, de, sí. De cárcel, De Ay, ¿no? ¿no? <risa> ¿por qué están dentro? porque yo la <risa> ¿Es que ah, sí, sí, ¿no? sí. ¿Cuál es la diferencia? Lo Ay, no. <risa> Uy... Uy, pero usted, con las espadas. Usted bien. Oh. Así, ta ta ta ta ta ta. Usted ah, saca sa, saque, saque el brazo, saque el brazo. Tú, tú, tú, tú. Saque el brazo, saque el brazo. ¿Qué? Saque el brazo, eso, eso, mueve, muévase. Ta, ta ta ta ta ta ta. Qué cochinos. Uf, primo, no ya, ya vengo. Ya <risa> me ¿Cómo? Era, no, no hay jarana. Me confundió Uy, mira. What the, ah, what, the literal, what the fuck? Ah... <risas> ah, de Literal, what the fuck. Tomame, tomame oh, una pesca. foto. The cake... The okay. bueno, entonces ¿qué quieren hacer Me recibe. Adelante. No hay monedas, no hay monedas. Jota, <risas> estamos en el perímetro de seguridad. Qué tengo ¿Qué que hacer. Entonces, estamos haciendo si sí, cerramos la ONP, ok. Llega vehículos, llegaron dos vehículos. Por... Llegaron dos vehículos, Mate. muy buenas tardes, señores y señorita. Bueno, regalado, le informo Hola. y le comunico. Quita ese carro ahí que están habiendo explosiones acá en el en el McDonald's, listo. Listo. Eh, segundo que todo, vamos a sellar este negocio. ¿Cómo? ¿Y eso sí, por señor. qué? Por evasión de impuestos y vamos a ver qué encontramos en esas. por abandono, mejor dicho también. Si era como está eso adentro, todo podrido, todo oxidado, todo lleno de porquerías. Uf, de razón yo ni vengo por acá, weón. si sí me han contado que eso es una posiel. Ahí <risa> llegó, llegó el abogado. calle ahí, ahí, ahí, Listo, entonces ya saco las cintas. Las cintas que platino por encima no, no las tenemos otras. Ah, vale, entonces, listo. Va a pegar entonces el papelito ahí en la puerta. El papelito en la fiscalía, sí. Pero espérate ahí. Mister, Muchachos. Oye, hey, yo no he nada No he cenado. Eh, Venga, acompáñeme por... Y las revisiones externas. Listo. Junto con acá el señor Sura. Y procedan, ¿no? ¿Dónde se fue, Valentina? Hasta me da miedo pararme aquí con esas explosiones No, pues si son brutos de policías para volar esa mierda Esos si explosivistas si sí, no Como los de Delta desactivando Igual ¿eh? Igualix ¡Buenos! ¡Buenos, bueno! Venga, llevémonos a esa puerta que necesito poner puerta para un carro. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Para esa está aquí, está en el suelo. ¿Cuál? Yo no veo nada. No no, nada, no, no, que está aquí en el suelo. No, jefe de jefe, fumar. Oh, madre, que yo se la veo. No, no. hay, no. hay una llanta. sí ¿Cuál la llanta? No? la veo Ay, madre, gente, eso me muy loco. <risa> el, primo está, el primo está muy engalochado. Estoy engalochado. Caminamos como Frank en <risa> <Pero, risa> No entendí <risa> por qué la ciudad está como está Uy, no, El primo jefe. está muy llevado. <risa> Uy, qué tristeza Jefe, Sidney eh, me acaba de mandar un mensaje a Whatsapp Que si sí puede venir Y entonces... El que se vista, el que se vista, que venga. Ah, joder. Le pegó a ese man. Pues really sí, que te vistas y que venga. What? No entendí por qué la ciudad está como. ¿Por qué están golpeando a ese ¿Cómo? pobre hombre. Están, me suena batallón. Oigan, ¿like que están? <risa> bueno, está. Ah, bueno. Ah, ¿por Porque Conner es el ministro de seguridad. Oh. Un ministro que no no me puede bajar, no, es mi, no, no puede ser ministro. Que manto para aguantar, hombre. Si, sí, definitivamente. Por eso la gente roba a todo el mundo. No, aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana. Por ese ministro. Uy, uy, le están dando, le están dando, le están dando. La, la, la puesta en de blanco. Oh. Me está rompe paso, Eh, casi que no. Hombre. Aló. ¿Qué le dijo su compañera ¿A quién le comentó? Eh, sí, y vea, le pasé hasta su teléfono y quedó en llamarlo si sí, algo. Uy, al menos en la oficina, porque... ¿Cómo? Eso es ¿Cómo Rodrigo, llama a ella? No. Se llama a Catalina. Ah, Catalina. Ahorita si algo me tiras el datico del teléfono si algo... Ahorita va a de que me desocupo acá del trabajo, si quiere la ¿Y sea, que la llamo. Ella dura hasta muy tarde en la ciudad, o... O eh, se duerme temprano eh, Pero No, no yo me imagino no, que that, no, se no, lleva que... tiempo aquí Ah, bueno, listo, ahorita me pasa el numerito de ya De todas maneras, hombre, mil gracias, mil satisfecho eh, hágalo, Muy satisfecho Hágale, cuente con eso Listo, hombre, gracias, ay, no se te olvide lo del número ¿Cómo tomar tomarnos ah, selfie? A... Ah, Saca el celular Saca el celular y ponga foto ¿Cámara? Y, ¿Y, y ya, ya, ya tiene la cámara. Sí. y entonces flechar. Ahí ya pues, tonto. 20 minutos para venir. No jodas. Uy, qué. Ay, no. ah, parece que se está disparado despierto. Uy, bueno, no. pero. Agarren la bala, la bala. ay, qué foto. Oh, yo puedo salir entonces. tu. Foto foto. que ya está feliz. Aquí trabajando. <risa> bueno, pero Valencia se acerca de más que estos dos están muy así de este lado. Así. Ya, ya, así ya. De perfil, uff. Se mi, bueno. la... mi lado bueno, se mi lado bueno. Restriega el, el regón. Bueno, se lo estoy disponiendo a sí, usted, weón. Ya, ya, ya. <ríe> Tremendo pan primo. Tremenda linterna, señor. Uy, Qué se de la... De la... necesito un examen de protagonista. <risa> no, dice es que la cuenta Uy, no ya está... yo, es eso que. Un perímetro? No, pedazo de... Ay, que no has hecho la cuenta. Papi, ya estamos en el perímetro, Mateo. Ya no, estamos sí. en el perímetro. Creo que me dijo que golpea. Médico. Sí, dígame. Eh, ¿Usted de casualidad no tiene vendas ahí a la mano? Eh, uf, Mateo, usted no. Eh. Aquí no. Ah, no. ah, bueno, sí, ¿eh? papi, tremendo peligro. Ah, sí. ¿Cómo no inicia sesión en Instagram? es pues sí, no sé. creándose una cuenta cu muy, muy Uff, Arias, nos hubiéramos venido Arias, no hubiéramos venido para ese para ese restaurante ya que estamos de estruón de marcianos a bailar acá Foto me recibe por rayos Sí, adelante Te eh, necesito uno de los muchachos por detrás del McDonald's Mateo, vaya detrás del McDonald's sí, me acabo, Mateo. Eh, Solo es una vuelta y vuelva atrás aquí al frente ¿Listo, Mateo? Entendido una moto? Afirma, afirma, afirma. Creo que es sinistra. Sí, es sinistra. Máximo, acompañame un momento. Dígame. Uh -huh. Neito. Si ¿Otra puedes... moto? Eh, Entiendo, en el el ciudad, oeste, no, no, no, sí, el No les... ah, sí, no, Mira, todos al frente, atrás no pasa nada, ¿Listo? ¿Otra moto? Ah, pero eso sin estarla. Ah. Bueno, ¿y qué vamos a hacer después de terminar este trabajo? Eh, molestar a policía, ya que hay nuevos reclutirijillas, ¿no? Diciéndole que están muy bien organizados. Señores, para echarle, pa echarle acá gasolina a nuestro querido y amigazo fiscal. A sus carro. Yo tengo gasolina, pero negativo. Traigan a Cata, que está bien que se moja por el fiscal. tráiganla tráiganla por favor. Está yo atrás suyo, con un mate en la mano. <risa> Ay, gracias. Uy, vea. Justo ella Yo le se lo a lleno viajante. todo lo que quiera. Si quieres, yo la lleno Prim también. ¿Cómo? Primero, ¿Cómo? lubríquelo. Hay que lubricar. Ah, hacemos un intento sí, de. Separación. Se la señora de contraria. ¡Uy! No tiene, no tiene llantas. ¿Cómo anda ese carro? Sí, no hay seguridad. Cambieta, cambieta. Lo, per lo persigo, no lo persigo. Pero no te vayas solo. ¿Eh? No. ¡El nano tiene de llantas! ¿De El no, no tiene llantas trasera. No puede andar muy lejos Tengo que ande sin llantas Lo más probable es que quieran salir de la ciudad, cogemos la carretera. No sé dónde van a ir el resto. Listo, listo. Ya me guía, me guía. Coge por aquí derecho. ¿Qué es la siguiente de esta de aquí? 420. A la izquierda. izquierda. Yo sé por el lado del casino. La autopista me llevo atrás. Por Mirror Park. Que nos escoltás ya en la la escoltamos. ¿Dónde cogió? No hay visual del vehículo Este carro como tanto sin llantas, parce? Ya, ¿quién se llevó? ¿A quién se llevó? ¡A ah, no, la rollo! No, no, no, no, no. ¿me confirma dónde está el alcalde? El, el alcalde va conmigo y con el escolta sí, Vale, curanlo ya, estamos buscando, ¿listo? Listo, yo me encargo de curirlo acá Papi, vamos para afuera a la ciudad, hágame caso que he cogido de uno para la guerra de sé porque te volviste Hay pinchado dos chavales por fuera. Mira, sí, aparte sí, sí. llanta. Es un vehículo Ferrari blanco, eh, va pinchado en las dos llantas de atrás. ¿Y cómo anda si va pinchado? no sé cuántos kilómetros sin llanta. Por el lado del poblado. Deja la reina. vamos saliendo del de la ciudad, cambio. ¿Sí Ey, Kata, ¿por dónde están? ¿Sí? Por dónde están Camilo y Kata? Frena, frena, frena. Eh, aquí, frena ¿No aquí? me escucha? Yo ¿Sí, era me... por la derecha, a ver. ¿Por copio, aquí? A ver. te copio. Eh, Por el estadio. Vale, vale. Estamos vía represa. ¿De dónde? Sí, posición, Por el, el auditorio mandando vía paleto Vale, vale, vale, vale Muy bien, vamos Cogemos para Sandy Para el casino y se va para paleto Mi carro Por está el casino, vale. lo vamos a encontrar por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Un dañado Para el puente del casino, ¿Dónde está? A la izquierda Puede vía paleto, de derecho ¿Derecha? Por la autopista. ¿Paleto sí. o Sandy? Eh, Sandy, Sandy, pues Sandy, Dale por aquí, dale, dale, vamos. Fue derecho, ¿sabes que esa mierda corre, más que Voy por la fuente blanca. Yo no tengo armamento para larga distancia, ¿viste? Copy. Así que te toca a ti. No, yo tengo pistola también. Vale, vale. Ojo, oh, que, que lo están regañando. Dale, pasa Ahí sí ya No sé dónde está. Ahí. Coge por aquí a la derecha. Y cojamos para Sandy. Cogemos toda esa hasta para llegar a, a la vía Paleto, a ver. Sí. Confirma posición del Ferrari. Eh, Parece que está por el norte, ya estamos aquí rodeando Sandy. Entremos aquí a Sandy a revisar. Una paisadita rápido Ahí fue Estar por los viñedos Esto no Sandy, es Andy, este no Sandy, dale dale Vamos a pasar, Sandy a ver Todos estos sitios, todas estas casas de por acá son sitios donde pueden meterla Todo lo que queda por el lado derecho No, pero muy baila, porque no vemos nada Ven, déjame manejar a mí yo no unos ahí? cuantos lugares donde pueden... Dispara y hablas pues. Uy gonorrea, no tenemos un culo sí, de gasolina boleto. Vamos, vamos y tanqueamos Vamos a dar una vuelta aquí Se sí, hizo sí, uno con la visual del 916 en Sandy y cambio ¿Cómo? Este último comunicado. 6-1 con la visual del 9-16 en Sandy. Dile que no vemos el... una mundada porque ese man no va a entender un culo. No, no, ese es Valiant, él entiende. Ah, vale, vale. Ah, ¿es Valiant? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Ahora ese man sí es <risa> calidad. Vamos a ver que creo que por acá hay una gasolinera, ¿no? Sí, sí, más adelante. User in your channel time down. No ni a información. Aquí hay uno. Listo. Que caga... ¿Ya qué es lo que pasa? Llevó? ¿A quién fue que se llevó? A una vieja y yo no sé, marica si yo usaba esa mierda de carro le disparé en las llantas y le valió un montón. A la próxima le disparo en la hijo de puta cabeza. A ver qué es lo eh, que. Pues eso eh, da para. El choco. Para que lo manden para el choco. Sí, sí. No de no cash. Dios mío, tengo plata. la eh, Español. ¿Qué fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, estamos en una gasolinera hacia de Sandy. A ver, si no, ¿Tú no en la camioneta, weón? No, no, yo me bajé. Ah, parte, yo estaba por eso me monté y la fue a perseguir porque estábamos los dos No, paila. ¿tienes un kit de reparación ahí? Sí, sí, yo No, tengo unidad ¿No? Sí, sí, sí, eh, sí, sí, no me Afirma No caigo porque me un no lo puse, volver a ver Va, mate, Negativo, gracias. estábamos por parte de Sandy, no vimos nada dentro de la ciudad Vale, vale, vale. yo estoy por los lados del eh, lago de Sandy, vale Voy a irme para la parte de la graga del... Arriba y ah, le pido firme. por favor a la gente de los escoltas del alcalde salirse de esta radio. Coder, repite el último comunicado. Cambio. Salirse de esta radio cambio. Por favor. Ta Oye, listo, ya. Bueno, pueden quitar. Parece este mal. Necesito que, no sé, solamente intente irse a esa paleta rápido, ¿vale? Tengo la ubicación de la Secretaria Que no sé por qué... La moto no se llenó Porque tú estás arriba Vaya Pero cuando yo estoy arriba, yo, yo la lleno con, con, conmigo arriba No, pero lo, lo llenó para. Qué tristeza de vida Gracias, vale. Eh, voy a llegar al paleto a ver si lo veo. No, ¿cómo la viste ahí? Dímelo, José Luis. No, nada, llegaste en buen momento. Oye, este no piensa llenarla, eh. No, ya, ya lo estoy llenando yo, Carmen. y Cotra, ¿dónde están? Cachos, eh, sí, ubicación de la secretaria 1046 por si van a llegar. Maneja tú. 1046, eh, por parte de Paleto, necesitamos que todas las unidades se desplieguen para allá. Entendido, camino. ¿Que repitan la ubicación? Una camioneta José. Ah, no paleto, paleto, exactamente. Sí, ese objetivo se toma como hostil, así que tiene permiso para matarlo. Eh, llegaste en buen momento, porque. Llegó un vehículo... 10 ¿46 mandado. o 10.36? Donde estábamos? 10.46 nos van a recibir con acá y nosotros con pistolitas y Se llevaron a la esposa del alcalde El cuento es que llevaban las llantas pinchadas Llevan a la esposa del alcalde y. 10:46 dijeron. ¿Y qué más? Y fue bastante ilegal porque llevaban las llantas ponchadas. ¿Dónde queda 10:46? Y además de eso, las camionetas son blindadas, pero son más lentas que las de nosotros. Es un vehículo importado y eso no se puede. Ya, ya lo estoy tachando Eh, muchachos, eh, Ya saben, Objetivo hostil, Tienen permiso para abrir juego Panar, ¿y se acabó su ubicación? Eso es una puta trampa, Aquí, ¿qué pasó? esa ubicación? Esto es una eh, puta trampa. Digamos que el ladrón como que fue algo estúpido y no, me, y no le quitó comunicaciones Así que, eh, Entre comillas No lo sé Ella tuvo, ella tuvo... Pues... La audacia de mandarme un mensaje con la ubicación No lo sé sospechoso ¿cierto? sí Gata Marica, si vamos a ir, tenemos que ir sin la moto, porque haremos mucho ruido para llegar allá Pues no sé, tú me diste Informe que ya nos encontramos acá cerca de la ubicación, a 500 metros Emiliano, ya estamos a dos calles del objetivo, cambio Sí, yo estoy corriendo el sur El punto, me acerco el punto, me acerco al punto Eh, no, no es un buen momento, amigo, no lo hagas ¿Ves? Vamos a una calle el objetivo cambió. Visual. ¿Sí? No. Ah, no, era era una per otra persona. ¿Alguna información? 549. No, 6, 1, 6, 1. Estamos dando vueltas por los techos y tampoco vemos nada cambiado cambio. Un apartamento, algo que se pueda abrir. Una puerta. zona bueno, de casa, pero no creo que estén por allá. En los pollos. ¡Pollo! Oh, ¡Pollos! Oh, Cañitas, no sé si quieres ir por la moto, mientras que yo sigo buscando por aquí. Dale, dale. ¿Cualquier cosa hace? Esto me copia. Sí. Voy eh, a mover no una unidad a buscar por la playa. Ya soy yo en la playa buscando la... el marica yo fui el primero en disparar el arma le dispara las llantas y después cuando le dispara ya estaba moviéndose demasiado qué rabia vale un capucha verde no eso es más eso es un secuestro planeado muchacho qué casualidad Sándale, estoy aquí sí. en el hospital y hay un Ferrari hmm. pero amarillo casi. que lo haya pintado tenga cuidado sí. Eso es arreglado, o sea, ¿cómo es? Me revisé qué tipo de se Ferrari se es, así. porfa. Pues, o sea, lo bien. Yo tengo información sí. de ese Ferrari, es un Ferrari Spider okay. F8, si no estoy mal. O sea, y que nos digan y aquí... Y no hay placas, Ay, no, no tenemos placas, podemos con, sí, con los mecánicos. No, pero los carros, así no tienen placas. Leito, ahora sí, háblenme, que ya está no conozco no a alguien no, con un Ferrari, pero rojo. Ah, que yo creo que eso era, era falsa. Sí, eso es ¿verdad? el Spider. ¿Qué le estaba diciendo yo cañas sí. cuando veníamos? Que todo esto era una trampa. Ah, sí. Sí. La ubicación o sea, falsa. No es una el... ubicación en serio. ¿Cómo la le va? a dar al hospital? En un vehículo de eh... alta velocidad. Y justamente acá es que va a venir a dar una ubicación. Está bien. ¿no? Sí. Ay, no. no, que hay que nunca le quitar la, las coordenadas. O sea, no. Es... La... Esto no. fue totalmente. Sí, o sea, fue totalmente planeado, o sea, fue una forma de hacernos quedar mal, punto. Definitivamente. Sí, sí verdad. Hay cañita, venga, hablé por radio que la UNP sale, sale y nos vamos para la base de servicio Ok. Salimos de servicio, ¿no? Sí, sí, sí, que nos vamos a la base de Aquí, sí. Maximiliano, a todas las unidades de la UNP, salimos de servicio, nos vemos en la base de Cambio y fuera Listo. O sea, es que es que es, que, es, ilógico, es ilógico lo que hiciera, Mari. Total Porque es que, o sea, que es que O sea, eso, total, a mí yo, yo, yo se lo dije a Caña, eso es una trampa Definitivamente. Yo lo dije o, o huele mal por donde uno lo vea Pero bueno ¿Veis? Que... ¿Por qué tiene un uniforme diferente a este tipo? ¿Y el... Ah, porque le es el capo y es que no tenían por dónde salir porque J estaba por este lado y nosotros estábamos del lado opuesto. Y estos manes venían por la ciudad. Entonces... Eh, no se le escucha a J. Ey, quiero un Halls. Y, y Kate y, y, y Arias venían por acá. O sea, era imposible que se volaran. Nosotros vinimos Oye, por toda la sí, parte de, de Sí, arriba. marica. Y usted ven, pues es que yo los vi pasar a ustedes. Pues, o sea, era imposible. Y más un carro pinchado, o sea... ¿hmm? Eso que se explota a los pocos metros. No, marica. ¿Qué pudo haber sido allí. ¿Y si esto es un tipo de represalia, señor? Aló. Bye. Hola. Bye. Ay no, está llamando la mamá. No, eh, estoy por aquí por paleta. No, ya, ya terminamos Vaya muchachos, vaya, bien pueda Hágale, vamos, vamos, vamos, vamos, Y si le pasa algo? No, no, no, a mí no me va a pasar nada pero, No, siga, es que, Pero es que me daría no, cosa que usted sí, le pasara sí, algo no, mientras no, está no, aquí siga. Es que se imagina qué pesar que le no, pasa algo al no, jefe, vaya. ¿no? Y usted que está tan sí, bien siga. vestido, no, yo vale yo no Y chau, chau, chau, chau, ¿y, ¿y dónde se ha quedado mi No me puedo quedar con usted, señor, es que a mí me gustaría Me gustaría quedarme con usted acá, no, no puedo